Buenos días desde... Tenerife, Pum, pum, pum, pum Estamos en una zona de Tenerife Muy bonita Esta zona es especial Porque debajo del agua Hay tortugas Las hemos visto en el pasado Con gente experta en encontrar tortugas Como Felipe Rabina No lo pusimos en ningún blog Y ahora vamos a ir en busca de ellas A ver si las encontramos Hace viento Hace un poquito de fresquito Nos vamos a poner una chaquetilla De neopreno De diply Y nos vamos para el agua 20% de descuento Con el código BOYSET20 No sé si es algo así Pero no. si me he equivocado Os lo... lo digo yo Con el código BOYSET 10% de descuento En todo Los skates yo nunca me sé nada de memoria, tío siempre tengo que decir cosas de estas de...? Ay, nunca me acuerdo, siempre me equivoco Si veis que tenemos maquillaje en la cara No, es crema de sol porque hemos estado surfeando Y por culpa de ese surfing, eh, la chaquetilla está mojada y vamos a pasar frío poniéndonosla. Estamos bueno. con Paula Díaz. Con Paula Lejarazu, no sé <risa> Gracias, lo, lo he dicho lo has dicho no bien. Aún va ahí, ¿eh? <risa> a apellido vasco. Y con Alex Burné. Alex Burné. Bournay. Eres de los pocos que dicen bien mi apellido. Pero, Pero si unes, yo, yo lo digo ¿tú? mal el mío, tío. Si yo digo toda la, diciendo, toda la vida diciendo Boise. Y se dice Bullet". Bullet". Vamos al agua. Tortugas que son mi animal favorito. Bueno, estamos en un otro spot, cambio de spot y atención a las leyendas que se han unido. Leyenda oh. número uno: ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! la puta leyenda, Tarek. Aquí se puede saltar, chavales. Sí. se puede saltar de allá arriba y de aquí, que también está divertido. Es decir, que antes de que llegara Tarek, estamos ahí tirados. Bastante desmotivados, nada más ha llegado, nos hemos motivado bastante. Yes, Causa ese, causas ese efecto, tare. <risa> bastante. Fleje frío. Hace fleje frío. Hace un loco. Ya lo he dicho, hemos hablado demasiado ya. Vamos para arriba. Héctor, prepara los emojis, dicen por aquí. <risa> Ahora sí vamos a saltar. <risa> Ah, me la, me la, no, no me la suda <risa> Chicos, os quiero Allá que voy ¡Por ti, vaca! pensé que me he matado <risa> Buenos días. Buenos días. El que sabe sabe. Pick your fighter. ¿Quién creéis que va a ganar? Puñitos. Puñitos. Puñitos. Vale, estoy yo. va a la final directa. Oye, lo justo, qué duro. Tengo que hacer... papel tijera, ¿vale? Para ver quién pega primero. Ronda número uno. Floja. <risa> estaba estaba a punto de perder por la risa pero lo peor es que tenía la boca tan llena no no nada. Pero... pero es que me ha hecho demasiada gracia ganarme dos veces lo sé chavales <risa> sé que para los deportes de verdad confiáis en Miquel y que para los deportes de mierda confiáis en mí y no he decepcionado <risa> <risa> lleno del todo vamos vale. la verdad es que me ha decepcionado espero me va a un poco más ganar a Miquel espero poder pegar algún tortazo habla es rápido no por favor no, no, no, no, no, no. Vuelta a empezar, por lo menos se tiene que llevar una hostia alguien. Bueno, Alex, no puedo. Ay, Dios mío. ¿Qué? No puedo. Vale. ¿Estamos listos? Pero vamos a ver tijeras. Alex. Eh. Mira, vamos a ver tijeras. ¡Vete en el brazo, hostia! ¡Vamos ahora! Ay. Me estaba cerrando como si fuera una bolsa Bueno, ¿qué? Es, a ver, soy invencible pero es que soy muy malo. ¡A gente. surfear! Llénate hasta arriba. Soy malísimo, tío. soy malísimo, tío. soy malísimo. otro. Vamos a de agua. Vámonos a surfear, tío. Ay. Sí mejor vamos a surfear. Oh, Esta puta traga matando en rato, eh. Duele, eh. Yo pensé que la gente hacía paripé, pero me sentí aquí un picor A mí me ha pegado más fuerte, Paula que Mikel. Mikel lo ha dado con tanta fuerza que solo me ha rozado Se doblan así en el aire. Sí, la es muy fuerte. Hay sí, que hacerlo bien. Con... Mikel ha dado muy fuerte. Hay que pillar técnica. Vida. Ahora sí, vámonos al agua. Paula pues no tenía bastante, creo <risa> Ella es la que más fuerte pegaba, es de decir. decir sí. Así que se merece alguna leche más Es un buen no, ejercicio no, no, no. de descarga Para quien quiera aplicar Llevamos dos días ya en Tenerife Y hoy, cuando acabamos el primer vlog El primero porque va a haber otro vlog de Tenerife Aún más guapo, sale el sol Y va a haber sol para el resto de días Maravilloso Pum, pum, pum, pum, pum se esperan que las horas mejoren uh, sí. Dicho esto, mientras nosotros nos disponemos a ponernos las botas Y algunos de vosotros os las estáis poniendo Mientras nos veis en vuestra super smart TV, ordenador o móvil ¡Os dejamos! ¿Vale? Nos vemos en dos semanas Portaos mal y comed vegano todo lo que podáis ¡Chao! Ah, cositas muy heavy en Better Foods Pum, pum, pum, solamos para arriba ¿Y ¿Algo más? Es Una metáfora ¿Qué tengo que decir más? No, Una ah, metáfora sí, sí. Es un símil O algo así No, que vamos a ir para arriba bueno, no es una metáfora, es... No es que nos No podemos llamado... no ir hacia arriba, realmente. Vas a mejorar, pero no ir hacia arriba. No, es que justamente sí que vamos sí, a ir hacia arriba. Ahí está toda la gracia. Por... No quiero decir nada más. 11 de septiembre. Abrochado los cinturones. No quiero decir nada más. Algo más, te falta algo más. Ponedos el condón. ¿Qué? ¡Ok!